basta de impunidad, un crimen de lesa humanidad no prescribe 4 de abril a 8 años marchamos por justicia completa 18 horas, Monumento General San Martín con el cierre de Víctor Heredia Carlos Fuentealba presente, ahora y siempre